¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Qué tal, amiguitos? Estamos muy contentos porque han decidido escuchar la historia de hoy. Supongo, tío Daniel, que están tan deseosos como yo de oír el segundo capítulo de la vida de José. Sí, es así, tía Elena. No los vamos a hacer esperar más, porque yo también tengo deseos de comenzar con la historia. En ella veremos cuántas cosas le sucedieron a José. Y está tomada de la historia sagrada del libro de Génesis, capítulo 39. Yo la titulo... La señora Potifar y el calabozo. La caravana ismaelita, con su recién adquirido esclavo, se alejó de Dotán hacia el sur, en dirección a Egipto. Al pasar por el Valle de Brón, José pudo ver en la distancia las colinas entre las cuales se hallaban las tiendas de su padre. Lloró amargamente al pensar en la soledad y el dolor de aquel padre amoroso. José dejó Dotán siendo un hijo tierno, pero un poco mimado. Antes de caer la noche, se había transformado de un joven mimado en un hombre. Estaba comenzando a confiar en sí mismo y a ser exigente. ¿Por qué me vendieron como esclavo mis hermanos? Nunca hice nada contra ellos. Y ellos estaban enojados conmigo. ¿Por qué? Y mi padre, y mi padre, para él será peor que para mí. Él me amó mucho. Él, estuve en parte por su culpa. Me amó muy tiernamente y me mimó demasiado. No estoy preparado para lo que pueda acontecerme. No he sido enseñado a hacer nada más que un, un... un niño mimado de un padre indulgente. Fui el preferido por encima de mis hermanos. Y esto es lo que los enojó y los indujo a venderme como esclavo. ¿Cómo voy a hacerle frente a las dificultades, a, a la amarga y desamparada vida de un extranjero y esclavo? Yo... Yo soy solo un muchacho. Pero... Pero yo, yo debo cambiar. Ahora debo cuidarme a mí mismo. Debo... Sí, sí, debo entregarme por completo al Señor Para que me cuide y me ame y me ayude Los ángeles de Dios siempre acuden en auxilio del hombre Cuando pasa por alguna necesidad Y ellos me ayudarán en mi hora de necesidad Ellos me enseñarán, me confortarán y me protegerán Oh, Dios de mis padres, Dios de la creación, sé conmigo al ir a Egipto como esclavo. Ayúdame a actuar en todas las circunstancias, como es propio de un súbdito del Rey del Cielo, porque Tú eres mi Rey. Oh, Dios, te serviré de todo corazón. más por este joven que parece muy sano? ¡Vale mucho más! Muy bien. A la una, a las dos y a las tres. ¡Vendido al caballero con... ¡Oh! Es el capitán Potifar. Capitán, se pues está llevando una ganga. Tráiganme el siguiente esclavo. ¿Es una mujer? Una joven esclava muy bella. Del sur. Vamos por 30 piezas de plata para empezar. ¿Quién da 30? ¡30! ¡30! ¿Cuál es tu nombre? Estoy pidiendo 30. José, señor. ¿Cuántos años tienes? 17, amo. ¿Eres del oriente? Del norte, amo. Del Valle de Hebrón. ¿Eres cananeo? No, amo, soy israelita. ¿Israelita? Nunca oí hablar de esa tribu. Somos descendientes de Abraham, amo. El Abraham que emigró de la ciudad de Ur, en la costa norte del Golfo Pérsico. Mi padre es Jacob, a quien Dios le puso por nombre Israel. Así es que yo soy un israelita, amo. Parece que tú no estás entrenado para el trabajo duro. Lo único que mi amo necesita es dar una orden Y trataré de hacer lo mejor para cumplirla Bueno, bueno Si es así, tú y yo nos vamos a llevar bien Yo soy funcionario de su majestad y capitán de su guardia Tú, tú serás mi muchacho de los mandados Sí, amo Potifar, querido, esta vez acertaste con ese nuevo siervo. Es bueno. Mm -hmm. Me alegra oírte hablar así. Generalmente tú criticas la elección que hago de esclavos y siervos para la casa. Este es diferente. ¿Diferente? ¿Cómo? Yo no lo sé. Es respetuoso, pero no demasiado. Es obediente y, con todo, piensa por sí mismo. Y nunca tengo que decirle dos veces la misma cosa. Es brillante, ¿eh? Mm, sumamente rápido para entender. Sí, ya está dirigiendo la casa mucho mejor que ningún otro de los que tuve. ¿Dirigiendo la casa? Él es solamente un muchacho para mandados. No es el mayordomo de la casa. No obstante, él está dirigiendo completamente la casa. ¿No se sienten ofendidos los otros siervos y esclavos? Ofendidos con José. Ellos lo aman. Bueno, bueno, bueno. Tengo que estudiar este asunto más a fondo. Tal vez estoy desperdiciando los talentos de José... ...con un trabajo como el que tiene en casa. ¿Me mandó llamar, amo? Sí, José, siéntate. Entiendo que estás teniendo mucho éxito... ...como muchacho para los mandados. ¿De veras, amo? Oh, no, no, no, me quejo ni te condeno. Todo lo contrario. Por primera vez en la historia... Mi casa se ha mantenido dentro del presupuesto. Y por primera vez que recuerde... ...todos mis siervos están felices y contentos. Y no hay ni una queja de ninguno. Y son muchos, sí. Y me imagino que tú eres el autor de todo esto. ¿Cuál? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es el secreto de tu éxito? Simplemente hago cada tarea lo mejor que puedo, amo. Mucha gente trata de hacer eso... ...pero no tienen el éxito que tienes tú. El Dios de mis padres, amo. El Dios al cual sirvo... ...ha bendecido mis esfuerzos. José, estoy maravillado de tu habilidad. Yo necesito tus talentos y la bendición de Dios en mis trabajos. Por lo tanto, te nombro mayordomo de todas mis posesiones. José, tú, tú has estado conmigo ya varios años. Has progresado de muchacho de los mandados... ...hasta ser el mayordomo de toda mi casa. Todo lo que tengo está en tus manos. No me preocupo más que de comer. Gracias, Amo. Dios me ha bendecido. Y Potifar dejó a su cargo todo lo que tenía. Y José era bien parecido y causaba buena impresión. 35, 40, 41, 42, 43. ¿Quién es? Soy yo, José. Pase, señora Potifar. Hola, José. No, no, no, no, no. no Quédate sentado y sigue trabajando. No quiero interrumpirte. Te hablaré mientras trabajas. ¿Qué estás haciendo, José? Eh, poniendo en orden una de las cuentas. Tú eres muy listo, José. Mi esposo realmente aprecia el trabajo que has hecho todos estos años. Lo has hecho rico. Gracias, señora. Y yo... También aprecio todo lo que has hecho, José. He tratado de hacerlo mejor, ama. Tú ya no eres más uno de los esclavos, José. Tú eres uno de la familia. Me siento honrado, señora. Uh, José, no puedes dejar por un momento esa tarea. Necesito a alguien con quien hablar. Alguien que me comprenda. Y tú eres tan comprensivo. Gracias, señora. Fíjate un poco en mí, José. Soy joven, bella. ¿No te parece que soy hermosa, José? Mi ama es muy bondadosa y encantadora. Gracias, José. Si no tiene inconveniente, señora... ...mejor será que vaya a ver si están atendiendo como es debido a los nuevos caballos. Ay, José, ven aquí. Vuelve. Sí, ama. Siéntate, José. Así es mejor... Mi esposo no está, José. Lo sé, ama. José. Bésame, José. ¿Quieres? El Capitán Potifar puso su confianza en mí, ama. No puedo traicionar esa confianza. Él no lo sabrá. Nadie lo sabrá, excepto tú y yo. Dios lo sabrá, ama. No, no puedo pecar contra Dios y contra su esposo. Tú eres un esclavo. Puedo mandarte a la cárcel por desobedecerme. Sí, ama. Y aún puedo hacer que te corten la cabeza. Lo sé, ama. Pero, por otro lado, puedo concederte favores y recompensas si haces lo que deseo. Debo ser fiel a la confianza que colocaron en mí. Por favor, José. Me siento extremadamente solitaria. No puedo, ama. ¿Te atreves a rechazarme? Te voy a mostrar que no vale de nada contrariar a la esposa del Capitán Potifar. Será mejor que me vaya. No te podrás librar de mí. Será mejor que salga y vea aquellos caballos. ¡Tengo tu capa, José! ¡Ay, ese joven advenedizo! ¿Qué se piensa que es? Lo tengo justo donde lo quería... Tengo su capa y yo. Mm, él va a tener muchos problemas. Auxilio, auxilio. O oh, ponte a mí, quieres. Auxilio, auxilio. Me han atacado. Guardia, auxilio, ayúdeme. Señora. Oh, oh, oh. ¿Qué le sucede, señora? ¿Está usted herida? Oh, ¡Rápido, guardia! ¡Agárrelo! ¡Agárrelo! ¿Agarrar a quién, señora? Él me atacó. ¡No lo deje escapar! ¡Me atacó! ¡Cálmese, señora! Y dígame, ¿quién le hizo eso a usted? Se arrastró por detrás de mí y me agarró. ¿Quién fue, señora? Me di la vuelta y lo vi. ¡Fue... fue José! ¿José? Está loco. No lo deje escapar. Fue algo terrible. ¡Agárrelo, guardia! Pero, señora, José... No, no, ¡No puedo imaginarme que José haya hecho semejante cosa! ¡Pero lo hizo! ¡Lo vi! ¡Lo agarré! ¡Pero después desapareció! ¡Me quedé con su capa! ¡Vea! ¡Aquí está! ¡Aún la tengo! ¡Sí, sí! Eh. ¡Esa es la capa de José! ¡Se rasgó la capa cuando José se escapó de mis manos! ¡Bueno! ¡No se quede ahí! ¡Haga algo! ¡Sí, señor. ¡Guardia! ¡Venga aquí! ¡Sí, señora! Pensándolo bien, eh, tal vez sería mejor que no hiciéramos nada hasta que venga mi esposo... ...y que él se las arregle con José. Creo que es una decisión acertada, señora. Y cuando Potifar escuchó las palabras de su esposa acerca de José... ...se enfureció... Capitán Potifar, señor, no sabía que usted estaba en casa. Recién acabo de llegar. Estoy muy contento de verlo, señor. ¿Tuvo un buen viaje? Levántate, José. Ponte de pie. Sí, señor. ¿Qué es esto que me han dicho de ti? No sé, señor. Has traicionado mi confianza, ¿verdad? No, señor. Atacaste a mi esposa, ¿verdad? ¿Cómo te atreves? Te traje a mi hogar como un esclavo pobre y desvalido... ...y te hice famoso. ¿Y qué hiciste? Tan pronto como me di la vuelta... ...asaltaste a mi esposa. Señor, soy inocente de cualquier maldad. ¿Qué es esto que tengo en la mano, José? Es mi capa, señor. ¿Y sabes dónde la encontré? Sí, señor. Mi ama se la dio a usted. ¿Y de dónde la tiene ella? Uh, de mí, señor. ¿Y cómo la obtuvo de ti? Uh, me la arrebató de mis espaldas, señor. ¡Exactamente! Y tú dices que no eres culpable. <risa> Debería cortarte la cabeza, José. Tal vez lo haga más tarde. Pienso que por ahora te voy a poner en un lugar donde nunca puedas atacar a una pobre mujer indefensa. ¡Guardia! Sí, señor. Ven aquí, agarra a este hombre y llévalo a la cárcel. Señor. Y dile al carcelero que enseguida iré por allí y le diré lo que tiene que hacer con José. Arrójenlo en la prisión interior, carcelero, y póngale cadenas en sus manos y grillos en sus pies... Y manténgalo a pan y agua. Si hay que hacer eso con él, seguramente debe haber traicionado al rey. Él atacó a mi esposa. Atacó a la señora Potifar. ¿Por qué no le corta la cabeza con sus propias manos? Usted casi tendría que hacerlo para conservar su reputación y el respeto de los demás. Eh, bueno, carcelero, yo... Para decirle la verdad, yo no estoy muy seguro de que haya atacado a mi mujer. Ella dice eso, pero yo... No lo creo. Si pensara que José en realidad atacó a mi mujer, lo mataría. <ríe> ¿Cuánto tiempo debo tener en la prisión al asaltante de mujeres? Para siempre. ¿Para siempre? Con cadenas y grillos. Eso es una orden, ¿entiende? Sí, señor Capitán Potifar. Será para siempre. Eh José, eh, asaltante de mujeres, trata de escapar de esas cadenas y esos grillos <risa> Aunque fue acusado falsamente y fue tratado con gran severidad Mantuvo firmes su fe y su confianza en Dios Querido Dios de toda la creación, estoy en aprietos aunque no ha sido por mi culpa, estoy aquí en la cárcel. Y con todo, querido Dios, ayúdame a olvidarme de mí y a pensar en otros. Ayúdame a mantenerme alegre y a cooperar y a perdonar a los que me han hecho este mal. Y, por favor, perdona al capitán Botifar y a su esposa por lo que han hecho. Y acuérdate, querido Dios, de mi padre y de mis hermanos que están en Canaán. Y manténme siempre fiel a ti. Gracias, Señor. ¿Qué pasa aquí, asaltante de mujeres? ¿A quién le estaba hablando? Estaba hablando con Dios, Señor, orando. ¿Piensa usted que hay algún Dios que pueda oírlo y sacarlo de aquí? <risa> Semejante insensatez es para los tontos. <risa> El Dios del cielo puede y él me escucha, carcelero. Si es así, ¿por qué no lo saca de esta cárcel? Si él quiere, lo hará. El Capitán Potifar quiere que usted quede aquí. Y por aquí su palabra es ley. Mientras estuvo en la cárcel, continuó orando diariamente. Observo, José, que usted aún ora mucho a su Dios. Sí, señor. Y usted aún está aquí. Dios me sacará de este calabozo si es su voluntad. Usted nunca saldrá de aquí. Las órdenes del capitán es que usted esté aquí a cadena perpetua. Y como ya le dije, su palabra es ley. Buenos días, José. Buenos días, carcelero. Veo que usted todavía está aquí. Está fracasando su dios en la tarea de librarlo de aquí. Bueno, José, usted me va a decir que aún está aquí. O yo creí que usted iba a desaparecer durante la noche. ¿Qué le ha pasado a su dios? No tiene poder para rescatarlo. Veo que aún está aquí, José... Y sus tobillos están hinchados. Tal vez debería apretar un poco más los grillos, ¿eh? Yo parece que no puedo conciliar el sueño esta noche. Ay, si tan solo encontrar algún alivio de estas cadenas apretadas y de estos grillos, tal vez... ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Hay alguien ahí? Psst. ¿Quién es? Soy yo, el carcelero. Aún no ha amanecido, ¿verdad, señor? No, pero yo, bueno, pensé que tenía que aflojar un poco sus cadenas y sus grillos. No quiero que tenga problemas con el capitán Potifar por causa mía. No, yo soy el que cuido esta prisión, no el capitán Potifar. Déjeme tomar esas cadenas. Usted es muy bondadoso, señor. Creo que me estoy enterneciendo, ¿eh? Su alegría me ha penetrado por los poros, José. Ahí está. Ajá. Ahora no están tan apretadas. Pero usted no las aflojó, señor. ¿Usted me las sacó? Bueno, aquí el amo soy yo. Y haré como quiero con el capitán Potifaro sin él. Usted es muy bondadoso, carcelero. Gracias. Y que Dios lo bendiga. Volveré en la mañana con un buen desayuno. Buenos días, José. Buenos días, señor carcelero. Aquí tiene su desayuno. Ay, gracias, carcelero. Mm, qué rico olor tiene. Mm -hmm. Y sabe rico. ¿Cómo están sus tobillos hoy? Me siento mucho mejor. Gracias a usted. Muy bien. Le agradaría que conversáramos un momento. Oh, sí, señor, cómo no. Bueno, Quiero hablarle de un nuevo preso que está en la celda 6. Me gustaría conocer su opinión. Eh, en cuanto a la manera apropiada para que él haga... Eh, José, hay un preso en la celda 18 que lo van a ahorcar hoy a pleno día. Me pregunto si puede ir a verlo y darle algún consuelo. Y de paso, José, me voy a ausentar por varias horas. ¿Quisiera usted vigilar las cosas en mi ausencia? Eh, José, quiero que se encargue de todos los presos que están en la celda de la muerte. Son un montón de presos difíciles, pero parece que usted es capaz de conseguir más con ellos que yo. Venga, José, venga, lo, lo voy a sacar de este calabozo para que nunca más vuelva. ¿Me ha perdonado el faraón, el rey? No, José, lo voy a nombrar mi asistente. Usted me ayudará a cuidar de las necesidades de los presos. Venga, usted estará en una habitación al lado de la oficina de la cárcel. Oh, oh, oh, oh. Bueno, bueno, ¿qué pasa aquí? Heridas, ¿eh? Ay, también están sangrando malamente ¿Qué le importa a usted? Hay que lavar y vendar estas heridas Sí, ¿por qué no trae al médico personal del rey para que cure mis heridas Estoy seguro que lo haría y, y también se alegraría mm -hmm. Ajá. Tenga cuidado, eso duele tanto como un forúnculo ahí un poquito más y estará limpia. Ya está. Ahora... Ya me siento mejor. Sí, alivia la presión. Ahora empezará a curarse. ¿Es usted un médico? ¿Puedo hablarles por unos momentos? Sí, sí, habla poco y en forma enérgica. Tengo una cita con el primer ministro del rey en, en tres minutos. Escuché que están tratando de huir de aquí. ¿Quién los delató? Nadie. Pero sucede que lo sé. ¿Y qué le importa a usted si salimos de aquí o no? Quiero justamente hablarle de eso. ¿Hablarme de salir? Ni por casualidad voy a salir de esta cárcel... ...aunque tenga que matar a una docena de guardias para escaparme. Usted dice que es inocente, ¿verdad? Fui acusado injustamente. Si usted intenta escapar, será culpable de un crimen. Y se dará por sentado que usted es culpable del crimen por el que está aquí. Y entonces sí que nunca saldrá de aquí. De todas maneras, nunca saldré. Oh, sí, usted saldrá. La justicia tiene una forma de llegar a todos. En su caso. En mi caso, en su caso, en cada caso. La justicia, sea lo que sea, recompensa castigo, culpa, libertad. Sea lo que sea, vendrá. Y en el fin hará frente a cada persona. Si usted intenta escapar, fracasará y perderá todas las oportunidades de ser perdonado por el rey y ser libre. Sí. Yo yo pienso <risa> ¿Quién es usted, José? Es un hombre milagroso. José, venga. Sí, guardia. El carcelero quiere verlo. José, José, lo tengo. Tengo una recompensa justa por su servicio fiel. Lo voy a nombrar mi asistente. ...usted se encargará de todos los presos. No, oh, no, no, en forma oficial, por supuesto. El rey no permitiría eso. Pero usted tendrá todos los presos a su cargo. Con el tiempo hasta le insinuaré al rey... ...que usted está a cargo de todo. Puede ser el comienzo de una nueva forma... ...de tratar a los presos... ...y de tener otra clase de cárceles. De cualquier manera... ...desde este momento José...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 49103